Más que una inspiración, hoy Rosa nos recuerda una, una cuestión que yo considero como más que estratégica, es urgente, en algún momento haya relacionado el ser de izquierda con la necesidad de ser feminista, porque si no carecía de profundidad. Yo creo que esa es una afirmación que hoy tenemos que tomarla en serio, porque al desconectarnos, de los avances de la propuesta del feminismo, quedamos desarmados para producir ese otro mundo posible, otras formas de vida, otros modos de producir, otros modos de consumir, otros modos de asociarnos, otros modos de hacer política.